Buenos días, soy Juan Antonio Calvo, soy el director general de Optoma para España, Italia y Portugal. Y en cuanto a mi valoración sobre la división de Imagine, eh, es altamente positiva. Nosotros llevamos trabajando con Ingram Micro dos años. Eh, para nosotros era un partner necesario, ya que bueno, nos ha valido para consolidarnos como número uno en el mercado español durante 2013 y primer trimestre de 2014. Y todo esto gracias a que bueno, pues cada vez el, en el mercado hay una mayor sinergia entre el mercado IT y mercado AV profesional y lo que los clientes necesitan, el reseller necesita es apoyo, necesita información, necesita técnicos especialistas y a través de la división de imaging creo que hemos conseguido aportar al canal este tipo de soporte. La propuesta tecnológica que Optoma ha traído a este evento está muy centrada en lo que es la gama de educación y lo que es la gama AV profesional. Optoma es un fabricante 100% centrado en el proyecto de audiovisuales ...nos dedicamos única y exclusivamente a producto audiovisual... ...y como tal nuestra propuesta traída aquí son... ...productos en soluciones de blending, stacking, equipos de 6.000... ...7.000 lúmenes, 1080p, soluciones 3D... ...y sobre todo soluciones en educación. Mi valoración sobre las jornadas son altamente positivas... ...el poder concentrar en una ciudad como Madrid... ...cerca de 200 distribuidores para nosotros es todo un lujo... ...ya que sería muy difícil poder llegar a transmitir... ...todo lo que queremos a esta gente en un solo shot, en un solo impacto. Y para nosotros es muy positivo el poder agrupar a toda esta gente en, en dos jornadas.